Hola Melissa, ¿cómo estás? Gusto en conocerte, que sea por video. Y he escuchado atentamente tu video. visto y he escuchado tu video. Y también he revisado el protocolo que, que nos compartes en el en el este. En el video, en el video foro. Eh, Veo claridad en cuanto a lo que quieres hacer pero me causa una gran inquietud porque no le veo la gestión cultural por ningún lado. Así como está planteado. Esto es... A lo que estás planteando es, es una revisión, ¿sí? Sobre la cuestión de la perspectiva de género en la educación universitaria en México. Esto pareciera más bien una... una un trabajo para un curso de educación o tal vez de, de sociología eh, Pero no le veo la gestión cultural Y me preocupa porque es un proyecto diferente al que has estado trabajando antes no el, la, el semestre anterior, según recuerdo en el coloquio Habías trabajado sobre política cultural y formación de públicos en Mérida ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio repentino? ¿Hubo algún cambio que decidiste darle la vuelta? ¿O, ¿O por qué aparece, pues, esta cuestión del género? Ojo, no digo que no, está, que no sea importante, sino que parece como improvisado, ¿no? No, no se ve la conexión. Hay que revisar qué pasó. Bueno, me gustaría saber qué pasó. Si el otro ya no lo viste viable, si se cambió o qué o no. Eh, si por alguna cuestión tú decides trabajar la cuestión de la perspectiva de género en, en, a nivel universitario, desde un enfoque de la gestión cultural, porque es la licenciatura que estás estudiando, entonces implicaría un, un acercamiento diferente, un tratamiento diferente. Yo veo dos alternativas en caso de que quieras trabajar este ejercicio de género. Una podría hacer una investigación sobre eh, la perspectiva de género en la gestión cultural universitaria. ¿Sí? O sea, las universidades tienen como tercera función la extensión y difusión de la cultura. Eh, desde ahí hacen una serie de actividades, ¿no? Este... Eh, como conciertos, talleres, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si la idea es ver cómo se está haciendo, si se tiene perspectiva de género, cómo se está abordando esta cuestión del género en las universidades en gestión cultural, podría ser echándole un vistazo a qué es lo que se hace de la gestión cultural universitaria. Y puede ser en dos en dos eh, sentidos. Una haciendo una revisión de los planes, ¿no? de las políticas culturales o de los este, planes que tienen culturales las universidades. ¿Será que elijas algunos? Tú, tú chécate qué, si, desde el, pues, si por tu región de la, de la región sureste o, o representativas del norte, centro y sur, de, no sé. Es de que analices, compares, veas, o, o por o, o por análisis de caso, hacer una revisión general y que tú veas. Cuáles sí tienen, cuáles no, más o menos tienen y cuáles sí tienen, este, cuáles sí tienen, no tienen y cuáles definitivamente tienen un poquito sí y un poquito no y que los tomes como análisis de, de, de, de casos. Eh, eso ya tú lo de, podrías decidir o bien dentro de esa misma opción de la gestión cultural universitaria si lo que no te interesa es eh, revisar planes sino más bien programación y contenidos sería que analices un, un objeto de estudio, a lo mejor la Universidad Autónoma este, de Yucatán, dado que vives allá, y, y le eches una revisada a la programación de actividades culturales que tienen, y revisar qué tanto los contenidos este, cumplen con los requerimientos que se establece desde la UNESCO, desde los documentos de las recomendaciones que, que has estado haciendo referencia. Entonces... Ahí sería prácticamente ver qué hacen desde las obras de. Este, desde los conciertos, desde las representaciones, desde los este, talleres, no sé, todo lo que haga la, la UAD eh, y qué tanto tiene este enfoque, ¿no? Eh, esto en caso de que quieras verlo desde la gestión cultural universitaria, eh, una, una, una revisión, si es así, ya sea analizando los planes o los programas, eh. Cualquiera de estos, dos, opción A, opción B. B eh, ¿no? Implicaría entonces, por lo tanto, no una revisión documental, no, no, una, no una tesina, sino ya una tesis. ¿no? Porque el tratamiento es de investigación de, de otra índole. No sería una revisión monográfica. Si tu interés está... En, en la formación universitaria y cómo se está abordando esta cuestión de género. El tratamiento entonces, en términos de gestión cultural, tendría que ser un tratamiento de intervención. Esto es. Como tú sabes, todo proyecto de intervención implica un diagnóstico y una propuesta de intervención, la ejecución y la evaluación. Eso implicaría entonces revisar a lo mejor algún caso o algunos casos sobre cómo se está dando la formación universitaria con respecto a esos elementos de, de la perspectiva de género. Hacer este diagnóstico y sobre este diagnóstico crear una propuesta de intervención, ya sea a través de talleres, de presentaciones artísticas o o de lo que tú consideres, manuales, o guías, conferencias, no sé eso, la, el mismo diagnóstico te lo irá diciendo, eh, que el, que, cuál es la herramienta, <coughs> diseñar la estrategia de intervención, implementarla y evaluarla, ¿no? A comparación del anterior, de la opción de, de, de, la, opción de la gestión cultural universitaria, y tú vas a evaluar, tú vas a analizar e investigar cómo, cómo se está dando, en este caso tú como gestora cultural tienes que plantear una problemática en ese, en ese caso la problemática es qué tanto la formación universitaria contempla ¿no? la formación este, eh, en perspectiva de género entonces como gestora tienes que eh, identificar ese problema diagnosticarlo e implementar estrategia esto implica entonces que como gestores culturales identificamos como ciertas prácticas culturales Existen y cómo pueden ser conservadas o modificadas en este caso este, eh, tu, tu objeto de interés. Pero esto implica eso: hacer el diagnóstico es un proyecto de intervención. Hacer un diagnóstico, hacer el diseño, implementarlo y este evaluarlo. Tú dirás por dónde entramos. ¿no? Porque lo que tú estás planteando aquí como revisión monográfica no tiene eh, concordancia con el ejercicio que hemos venido haciendo en gestión cultural. Entonces, este, pues tú dime, escucho, si tienes dudas o algo, pues este, escríbeme eh, y podemos platicarlo o en el foro directamente, como tú lo decidas. Si sea a través del foro, podemos hacer la discusión a través del foro, lo cual implicaría, como está abierto, que otros compañeros puedan entrarle también a la discusión dar recomendaciones si tú consideras que más bien tiene que ser de manera particular con tu servidor puedes escribirme el correo y lo trabajamos a partir de ahí, si es necesario reunirnos para hacer una videoconferencia y darle más, más este moderar más el trabajo adelante, me preocupa y me preocupa mucho porque est estamos hablando de un protocolo el seminario que estás cursando implica presentar dos capítulos y, y, y a esas alturas no está claro este qué se va a hacer ¿no? entonces urge así que bueno, estoy a la disposición para escuchar para poder diseñar una estrategia para poder solventar estos este estos vacíos de información y así diseñar juntos una estrategia para poder cubrir con con la necesidad que requiere el laboratorio, en este caso alcanzar las metas de evaluación. Y bueno, por mi parte es todo y hasta luego.